Estamos aquí nuevamente en un jueguito del recuerdo weón. Los quiero saludar a todos Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a revisar un juego que se llama Jungle Jungle Jungle, jungle Jam. ¿Mm? Este jueguito weón, puta, llegó a mi mano en el año weón, 87 por ahí Y y bueno, yo la primera vez que vi un review de este juego fue en esta revista Que es la Mundo Tali, que fue la número 7 La primera que llegó a mis manos De ahí compré las demás me suscribí a esta revista. Pero lo entretenido fue que aquí me encontré con un review de Jungle Hunt. ¿ya? Vamos a ver este juego del recuerdo de hoy día, bueno, porque era muy entretenido. Yo me acuerdo que lo vi, claro, primero en Atari, me llegó en Cassette y todo el cuento. Y... Y después lo vi en los videos. Bueno, ahí está, pues, bueno. Uno tiene que pasar cuatro niveles. El primero en la jungla. Como ahí nuestro estimado. El segundo es el pantano. En el pantano tenía que esquivar a los cocodrilos y todo ese tipo de cuestiones. Y esas burbujas, no sé si eran cangrejos o algo así. Bueno. Y además, tenéis que. Tenés... Ahí se murió. Tenéis que tratar de no ahogarte. En el tercer nivel tenéis que subir la montaña. Y en el cuarto tenéis que pelear con estos indígenas ¿toy? que habían raptado a la mina. Bueno, vamos a cachar el review que dice la revista Mundo Atari. Que, que nos ¿cómo se llama nos comenta un poco sobre Jungle Hunt. Dice: Los caníbales han capturado a Lady P. Y pretenden cocinarla en una olla. Para rescatarla, Sir Dudley, el cazador king, deberá cruzar la foresta de la muerte. La foresta de la muerte. La mina se llamaba Lady P. Y el weón se llamaba Sir Dudley. Buena. Bueno, tenemos que ir saltando de liana en liana, luego cruzar el anado de un río infestado de cocodrilo, posteriormente debe a través de un campo abierto, o sea, posteriormente debe correr a través de un campo abierto, mientras los nativos le arrojan piedra. Ya, finalmente deberá enfrentarse a los hambrientos aborígenes armados con lanzas envenenadas. La media volada, weón. Bueno. Bueno, después te hablan un poco más sobre de, de cómo tenían que pasar los niveles y todo ese tipo de Le pusieron una calificación de 6.3 Gráfico 6.5, sonido 6.5, animación 6.5, dificultad un 6 y originalidad un 6 No entiendo weón, a qué se referían con esto weón. Con este tipo de, de calificaciones que le ponían a la, la weá. Bueno, ahí está el, el review Ya, lo pueden ver Y vamos a terminarlo pues, weón. ¿Mm? Vamos a terminarlo para ustedes aquí en el jueguito del recuerdo tienen que entender que este juego no se acaba nunca Se va poniendo más difícil Ya Así que lo vamos a terminar la primera vez Y después hasta donde no lleguemos nomás. ¿Mm? No, no vamos a dejar un récord Como una wea así como Un puntaje de otro planeta Ya Bueno, el juego se podía jugar de dos players ¿eh? Se podía poner dos players no, eh, Alternativo Y también Podríamos cambiar Principiante, regular Avanzado y beginner, Begin, beginner, advanced, beginner, regular. Ya apartamos con beginner ¿no? o regular. Ya apartamos ahí. Ya, ya, le vamos a dar. Espera, se lo voy, voy a dejar en beginner. Vamos a hacer unos pollos y después vamos a ir avanzando. A ya ahí está. El loco saludaba así. Los gráficos de esta etapa igual eran bacanes, ¿eh? eran como puro hecho Yo lo, lo que tengo entendido es que tenemos que pasar 10 lianas. ¿Mm? Me acuerdo que una prima cuando éramos chicos me dijo que eran unas colas de tigres esa wea. Bueno, el juego no tiene mucha dificultad en el sentido weón de. de apretar el botón no? Weá. El primer nivel es que puro apretar el botón. Ni una gran dificultad. Lo único que tienen que cachar es. Es ver si podemos agarrarnos de la aliana siguiente. Ya. Ah. Pero bueno, seco. Yo me acuerdo que en el de los videos tenía una música, weón. Y manejaba ya Tarzano. Acá no, porque aquí maneja ya. Sir Dudley, weón. Listo, llegamos a la última aliana y. Nos tiramos al agua. Y aquí vamos por el. El río de la muerte. Si se fija la gráfica de abajo igual está buena, weón. Igual como que se esforzaron ahí Bueno, el juego no tiene música, tiene puro sonido acuático Ahí es cuando estamos tomando aire Aquí vamos con un cuchillo Vamos a ver si matamos un cocodrilo, a ver Vamos a ponerle un cuchillo a un cocodrilo en todos los hocicos. Ahí viene uno Chucha, el oxígeno Uh, weón bueno. 200 puntos No había cachado al aire, weón bueno. Buena, ¿eh? a ver 100 puntos Creo que cuando abren más las fauces, te dan más puntaje Me mordió, weón Ya filo Tenía que agachar también como muere, we. No podemos ser tan cabrones como siempre, pasar el juego sin morir Bueno, sí, we, pero... Ahí llegamos La musiquita, bueno, aquí ya estamos en el tercer nivel Tenemos que esquivar, y nos podemos agachar Podemos saltar normal o más alto, moviendo el joystick hacia arriba. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas piedras que nos están tirando. Los juegos de Atari me encantaba que fueran, bueno, no sé, ese silencio que había, weón, en esos tiempos. días nublados, con chalecos tejidos a mano. Y el silencio y el único sonido del joystick, weón. Ya viene una hueá origen. Ya, estamos bien. Ya, otro más y otro más. Uh, brigio. Y suena cuando te morís, ¿no? Eh. La pasaremos, ¿no? Rico el audio. Ya, pues llegamos aquí al final. Aquí están los orígenes Lo único que tenemos que hacer es saltar al otro lado. Ya, y ahora tengo que saltar y tocar a la mina nomás. Oh. Ah. Lo terminé, bueno. Bueno, aquí nos dan una musiquita, nos dan un bonus. Y es como la misma imagen que se ve al lado, en la carátula. Bueno, ahora cambia el escenario, se pone más complicado, hay otro color de fondo. Ya, pero ¿cuál es la novedad de este segundo nivel? Que aquí sale un mono, po, weón. A ver. Creo que vean al mono. A ver. No sale el mono. Que raro no salió, weón. Ahí está, po, weón. Ahí está el mono. Puta que lo odia a ese mono, weón. A ver. Oh. Bueno, fue reunión. Bueno, la cuestión es que teníamos que esperar que el mono subiera. Para que no nos botara, weón. Miren. El sonido que era pesado, weón. Ahora voy a llegar arriba. Listo. Ahora. Tenemos. Vamos. Ah. Pasamos al mono. Bueno y llegamos al agua. Esa es la única nueva novedad que, que hay, weón, bueno, después de que cuando pasé el juego y toda la cuestión. Porque ya lo demás es que salen más cocodrilos, te salen más, más enemigos aquí. Si se fijan los cocodrilos salen más seguido. Hay que tener cuidado con esa. Oye, con estas cuestiones porque.. Miren, me voy a dejar eh, tocar por una aguas Es como que te llegan hacia arriba. Ven, está lleno de cocodrilo. Ahora sí que está más infestado el lugar. Bueno, ahí arriba tenemos player 1, el puntaje, miren, ¿ven? Como que te agarran y te matan. Ese número 3 son las 3 vías que tenemos y bueno, el juego es con tiempo, como pueden darse cuenta. No sé qué más les podría contar de Jungle Hunt, creo que ya con esto les conté todo. Era entretenerse un rato, pasar la selva, salvar la mina y listo. Bueno, ese tiempo era campo, era todo un clásico. Listo. Yo creo que hasta aquí no más llegaríamos porque aquí se pone brígido. Aquí se pone súper complicado. Bú. Vamos. También las podéis pasar por abajo. Ahí. Chucha, ¿qué hice? Bueno, eso. Las pueden pasar por abajo las pelotas o las piedras. Bueno, no sé qué, weón. Bueno. Y finalmente en el otro nivel, weón. Bueno, ya aparecían de nuevo los caníbales ya cacharon el final, el final siempre es el mismo, no cambian nada lo único que cambia de ahora en adelante son los colores ¿Mm? bueno, las pelotas como pueden darse cuenta, las pueden pasar por arriba o por abajo Mira esa weá. ya, suficiente creo que suficiente por hoy con Jungle Hunt a lo mejor un juego no muy ahí, muy de acción, de cuestiones así, de, de aventura, ¿no? de, de descubrir cosas y nada pero era un jueguito a pasar el rato, cruzar la selva y salvar la mina y en, en el Atari. 800 Kilo por sí, por supuesto. Era una, un, Este un juego Atari 800 o 130 kilos 65. ¿Mm? Para esa versión era. Ya pues, estimado. Espero les haya gustado este pequeño review de Jungle Hunt. Y nos estamos viendo próximamente en otro episodio del jueguito recuerdo. Nos vemos.